Es decir, si de repente por este lugar en bonito Tienen que pasar un gasoducto Es de orden público Interés social Estratégico Y es, tiene preferencia constitucional Por encima de cualquier Otra actividad superficial Así de agresiva la energética ¿sí? Entonces El problema es ¿Cómo analizas esos elementos? Pues agarrando cada uno de esos elementos, seccionándolo y llevándolo al caso concreto. Porque cada uno de esos elementos puede ser diseccionado. No son sinónimos, no están coligados y no forman una parte de una unidad discursiva. Sino forman un conjunto de elementos que pueden ser analizados a la luz de cada caso concreto. ¿Sale? ¿Sí? Continuamos. Profe, este, había dicho que, este, que tenemos derecho de al agua, etcétera, etcétera. Pero yo, como gobierno, ¿cuánta gente necesito para constituir un pueblo y, y yo brindarle a ese pueblo esos servicios? Ah, eso sí es también difícil porque el gobierno es un sociólogo experto. Es una entidad o, sociológica. Entonces, ¿cómo daría una pequeña comunidad para solicitar? servicios que digamos 10 casas 20 casas etcétera sería a la mente. ¿Cómo sería para que ellos mismos solicitaran a este al gobierno a su caballetera municipal esos servicios luz agua drenaje, etcétera, etcétera primero mm, vámonos a Durango vámonos al municipio de Cuencame semidesierto tejoneros Poblaciones promedio de 500, 600, 700, gentes en promedio, 30, 40 casitas, la mayor parte de adobe, pisos, este, ni siquiera hay calles, la mayor parte de las viviendas son de adobe, pisos de tierra, mm. poca agua, la mayor parte de ejidos se dedican al, al, al cultivo de frijol de temporal, ¿sí? Y... El centro Guadalupe Victoria es una ciudad, ciudad, en donde la distribución de los bienes y servicios, agua, salud, educación y demás, están al alcance dentro de un rango de no más de 140 hectáreas, que es lo que mide todo Guadalupe Victoria, por un dato, ¿sí? con relación de las miles de familias que tienen los mismos derechos que la gente de Guadalupe Victoria. La única diferencia que hay es que los demás viven en pequeñas rancherías, mientras que Guadalupe Victoria es la ciudad. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué tienen más derechos los de Guadalupe Victoria que los de Santa Catalina de Sena, o de J. Guadalupe Rodríguez, o de Siete Libres, o del 2 de abril? Se supone que ambas personas son iguales, ¿No? Se supone que la persona que vive en Guadalupe Victoria es igual a la persona que vive en el poblado de 2 de abril. En Guadalupe Victoria hay casi 30 escuelas, en el 2 de abril no, no hay ni una. Y hay 50 niños. ¿Esos niños tienen menos derechos y porque viven en el 2 de abril con relación a los niños de Guadalupe Victoria? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Hay un trato diferenciado, ¿no? Y ese trato diferenciado crea un crea un perjuicio, ¿no? El lenguaje jurídico, ¿eso cómo se llama? Discriminación. ¿Cómo? Discriminación. Pero eso sucede igual en las periferias de aquí de la Ciudad de México. Las periferias tienen una connotación diferente. ¿Sí? Vámonos a San Pánico. Vámonos a Iztapalapa, la zona de cerca del Cerro de la Estrella o vámonos a Texcoco, toda la zona invadida después de Solidaridad, ¿Sí? o Chalco, Chalco, Solidaridad, todo lo que salió después de Chalco. ¿Sí? No pongamos esas cosas en el mismo costal, porque hay gentes que fueron llevadas ahí para invadir terrenos, transgrediendo planes de desarrollo urbano, desde distorsionando eso para generar un conjunto de necesidades sociales que después producto de la presión social tuvieron que regularizarlo y después inventar normas para adecuar al el territorio, el presupuesto y la circunstancia para adecuarse al problema ¿sí? a otra situación en donde tenemos una condición verdaderamente de desproporción. todos son humanos, todos son humanos pero te vuelvo a poner el ejemplo si tú tienes el título de propiedad de un bosque de un pedazo de bosque con unos con unos árboles hermosos, ¿eso ya te dio el derecho de construir ahí? No. Si tú llegas y llegas e invades áreas, áreas que no estaban destinadas a la urbanización, pero producto de tu actividad política o de la, o, o de la complicidad del, del, del jefe de, del jefe político, del, del alcalde, del presidente municipal, permitieron y se hicieron de la vista gorda y permitieron la invasión. ¿Eso significa que por ese solo hecho de inmediato vamos a hacer la adecuación presupuestal para llevar servicios de inmediato? No. ¿Eso es, eso es un trato discriminatorio? Sí. ¿Pero hay actos consentidos? Sí. Pero entonces tiene que diferenciar, ¿no? Porque el no problema tengo... es el caso concreto. O sea, ojo, no tengo nada contra ellos, ni mucho menos. Solamente hizo un, hizo un, un, un tema de ejemplo ¿Por qué? Porque no me gustaría meter en la misma bolsa ¿sí? a pueblos campesinos, ¿sí? que son dueños de miles de hectáreas, pero que viven en la pobreza, que tienen sus pueblos, que tienen sus títulos de propiedad, que tienen el uso de suelo, que tienen todo para recibir los mismos derechos que los que tienen en una ciudad, ¿sí? a otro segmento social que igual, precario, pobre, disminuido, pero que producto de otro tipo de situaciones totalmente ajenas a ellos, hoy día viven en precariedad, pero no porque quieran, sino porque les fue impuesto. ¿Sí? El ejemplo de ello, por ejemplo, en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, la Colonia Colosio. ¿Sí? Se invadió Selva. Y a mí no me lo cuenta, yo fui. Sí. entonces con el tiempo se regularizó y hasta la fecha no tenían títulos de propiedad pero Solidaridad urbanizó, metió calles y arregló y era selva y eso generó uno de los municipios con mayor crecimiento y de índice de crecimiento en el país durante la mayor parte de la década de los noventa. ¿Se último gobernador? Pues era en la época de Mario Villanueva de Madrid, te imaginas. Pues sí. Le quitan el poder a, a, a Cozumel, ¿sí? crean el municipio, el octavo municipio, Solidaridad, le quitan a Cozumel la franja continental y crean uno de los municipios más ricos y poderosos de esa, de esa época sí. para generar un esquema de administración territorial, de una franja que tenía un enorme potencial de desarrollo, que estaba en manos... De, creo que se llama Pedro Joaquín así ah, algo así ok ya sabemos que es un amparo sí ya sabemos quiénes son las partes en el amparo ya sabemos qué es un acto o qué puede provocar para qué vamos a promover un amparo y ahora nos vamos a plantear el cómo nos vamos a preparar para promover ¿Sí? eso déjense a los abogados pero ustedes, la mayor parte de ustedes viven en el ámbito social en el ámbito de la organización en el ámbito de la representación entonces lo primero que tenemos que saber es agarrar esta receta ¿Sí? primero ¿qué voy a reclamar? ¿Cuál es mi reclamo? ¿Cuál es mi queja? ¿Sí? ¿Qué me está doliendo? ¿Dónde está mi afectación? ¿Sí? Una vez que ya identificamos eso, después analizamos cuál es el acto reclamado. Va a haber compañeros y colegas míos que van a decir, no, primero es que hay que identificar, primero hay que identificar el acto reclamado y después identificas que te duele. No. Desde mi muy particular punto de vista, cuando yo voy a estudiar un amparo, lo primero que le pregunto a mi cliente es, ¿qué le están afectando? ¿Sí? Después estudio el acto, pero primero quiero entender por qué él siente que tiene una afectación. ¿sí? Sobre todo en tratándose de defensa de pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque llegamos los abogados derechairos y chairísimos... Y nosotros queremos inventarle a las comunidades indígenas sus afectaciones y lo que les duele. cuando posiblemente ni siquiera es eso. Entonces primero me siento, platico, me instruyo, en trato de entenderlo. Yo ya sé cuál es el acto administrativo, ya sé cuál es el acto. Lo que yo necesito es entenderlos, porque yo necesito llevar ese sentir al documento a los conceptos de violación, porque necesito llevar su sentir, su cosmovisión, su espíritu, su cultura, su alma, a esos conceptos de violación. Porque el amparo no va a hablar de subjetividades y de situaciones de estricto derecho, y no, no, va a hablar de ellos, porque tengo que transmitirle al juzgador sí, qué es lo que subyace, en el reclamo, en la queja. Lo demás es técnico. Pero si no logro transmitir lo que está sucediendo, lo que sucede verdaderamente en la comunidad, la afectación, la afectación al viento, la afectación al sol, la afectación al suelo, la afectación a mis plantas medicinales, a mi cultura, a mi lengua, a lo que respiro, a lo que siento, a mis colores, a los sonidos, no lo sé pero después de que tengo esa versión, eso después lo tengo que transformar en lenguaje jurídico. Llevarlo, identificarlo y meterlo en los cajoncitos constitucionales en donde cada una de esas afectaciones tienen y constituyen las violaciones a los derechos de estos pueblos. Pero no puedo construirlo al revés. Entonces primero identifico qué me duele. ¿Qué es lo que voy a reclamar? Después analizamos el acto reclamado. ¿Qué tipo de acto reclamado es? ¿Es una norma? ¿Es una concesión? ¿Es una sentencia? No sé, identificamos. Y una vez que ya lo identificamos, analizamos su naturaleza, analizamos a la responsable. Analizamos su ámbito de aplicación. Analizamos si fue jurídicamente bien producido. Si el acto, de si el acto reclamado reúne los elementos para su validez, para su existencia, para su legalidad, para que pueda verdaderamente considerarse válido. ¿sí? Analizo su contexto jurídico y analizo, y analizo su, su contexto este, funcional. ¿sí? Diagnóstico. Consigo, empiezo a reunir las pruebas, empiezo a reunir la documentación. ¿Quién es la quejosa? Después. ¿Sí? ¿La quejosa es una sola persona o es una colectividad? ¿Es una comunidad? Sí. ¿Cómo se representa? ¿Quiénes forman esa representación? ¿Esa representación está reconocida jurídicamente o necesita una representación? ¿Cómo vamos a construir su legitimación? para poder reclamar la impugnación, es decir, su legitimación es su capacidad de actuar. Y hay dos tipos de legitimación, en la causa y en el proceso. ¿Sí? En la causa es, la legitimación es la capacidad de la persona para recibir una sentencia favorable. Esa es su legitimación activa. ¿Sí? Y su legitimación activa en, el, en, en la causa. Y su legitimación activa en el proceso es su capacidad de representarse y de poder participar en el proceso. Es decir, si estamos hablando de una comunidad, tenemos que analizarla. Hay una comunidad, es una comunidad de hecho, es una comunidad indígena de derecho, tiene una representación, entonces tiene, una, tiene un comisario de bienes comunales, tiene un consejo de pueblos, tiene un consejo de ancianos, tiene una junta de gobierno, etc. Analizamos su contexto, empezamos a documentar, Ya documentamos el acto. Ahora empezamos a documentar a la quejosa. Identificamos su naturaleza, es individual o colectiva. ¿Qué es lo que estamos doliendo? y empezamos a identificar después, ¿cuáles son los derechos humanos violados? Ya vimos que me duele. Ya vimos el acto. Ya vimos a la quejosa. Ah, ahora hay que empezar... A meter toda esa información en las cajitas de los derechos humanos. Algunos amigos míos dicen, es que estás mal. Es que los derechos humanos son contenido no son cajitas, güey. ¿Sí? Y tienen razón. Tienen razón. Los derechos humanos son contenido No son las cajitas. Pero el problema está en que los derechos humanos sin abstracto, ¿sí? No significa nada si no los relacionas a los hechos y si no lo relacionas con los efectos si no los relacionas con lo que te duele entonces yo para hacer una figura mental ojo es una figura mental mía para comprenderlo meto los hechos meto lo que duele meto las afectaciones en estas cajitas de derechos humanos sí falta una escuela qué qué derecho humano me están violentando educación, educación. sí y qué otro Desarrollo de la niñez ¿sí? Y hay una enorme cantidad de derechos que se violan cuando no hay una escuela Pero el hecho es que no hay una escuela Ese hecho lo empezamos a meter en las cajitas de los derechos humanos Falta un hospital, falta una clínica ¿Cuáles derechos me están violentando? ¿Qué otro? ¿A la vida? ¿Qué otro? Pero en teoría debería de haber, bueno, estipulan que debe de haber cierta población para que pueda haber una escuela, para que pueda haber una ¿Por qué? Pues es que eso es lo que también argumentan. ¿Por, ¿Por qué? Cuantitativo, no ¿Por qué? Es una novedad? ¿Y quién está, está impugnando? Porque viven cinco gentes en un, en, en un pobladito no tienen derecho a que vaya a que el sistema de salud les suba de tiempo en tiempo un doctor como lo sucedió en la mayor parte del de, de México post revolucionario dentro de 1920 a 1955 en donde los doctores iban a burro a cada una de las comunidades a verificar a llevar vacunas a llevar salud a llevar educación a llevar educación sexual etcétera a los pueblos que ahora se requiere presupuesto y tener una, una, una clínica de primer nivel para que todos para que se considere que el derecho a la salud se constituya. Las sí exigen un número determinado, de ¿Sí? determinado. ¿y por qué no de están impugnándose? Ya el, en el caso de sí. este, este, yo vivo en el... Mi nombre es Guadalupe Contreras Solano. Gracias. Tengo doble. el pueblo de San Luis de Chantemalco. Yo vivo en la zona de en la zona Cerrí. Tengo allá viviendo 20 años, y ya no creo que el pueblo. Yo cuando quería vivir ahí, había cuatro casitas, ¿sí? como usted dice, de adobe, de laminitas. Y ahí pues va la comunidad del pueblo de Tultehualco, porque todavía no había en ese tiempo el centro de salud de San Luis. Caminando las personas todo el cerro su a ponerle las vacunas. Si sí, sí. habían menores de edad, nosotros gestionamos, éramos seis familias que anduvimos gestionando el agua. Ya tenemos diez años que nos lleva por medio de pipas el agua. ¿Sí? llevamos nuestra documentación de 12 familias ya empezamos a ver más familias a la alcaldía que es ahora Xochimilco, están en tenencia de la tierra nuestro, do, nuestra documentación entonces no es necesario que, que haya 100 pobladores, sino que dependiendo de las familias en el pedir está el dar ¿sí? pero cuando no te lo quieren dar puedes exigir Así es, ¿sí? Entonces, sí. vuelvo al tema vuelvo a insistir todos los actos, legislativos, jurisdiccionales y demás, gozan de la presunción de ser perfectos, válidos, obligatorios, este, efectivos, etc. ¿Sí? Y todos nos quedamos con la idea, es que la norma de salud dice que tiene que haber 30 familias para que yo les ponga a un doctor. ¿Y por qué no cuestionamos eso? ¿Verdaderamente es proporcional la medida? ¿La norma corresponde a la naturaleza del derecho tutelado? ¿La norma genera el resultado social esperado? ¿La restricción de llevar salud requiere únicamente de un hospital o de una clínica? ¿Cómo se puede garantizar ese derecho? ¿Dónde estamos discutiendo eso? Y una vez que ya tenemos eso, ahora sí, ¿cuáles son mis conceptos de violación? Ya sabemos que algo nos duele, que eso implica unas afectaciones, que esas afectaciones son producto de un acto, que ese acto es producido de una autoridad responsable o por equiparación una persona, ¿sí? que eso ¿sí? está produciendo eh, una violación a mis derechos humanos. Producto de toda esta actividad empecé a reunir toda esa documentación y empecé a sistematizarla. Una vez que ya tuve toda esa información empecé a crear una concepción del problema. La racionalicé desde las dos perspectivas que aprendimos. La del quejoso desde la perspectiva del amparo de pueblos originarios y desde la perspectiva jurídica constitucional establecida positiva. ¿Sí? Y ahora empezamos a desarrollar nuestros conceptos de violación. ¿Sí? Y estos conceptos de violación le tienen que demostrar al juzgador, ¿sí? a través de la actividad probatoria, ¿sí? porque en el caso de la demanda de, de la demanda de amparo, de amparo indirecto, son los hechos los que están sujetos a prueba. En este caso, el acto reclamado, nosotros tenemos que demostrar que el acto reclamado es violatorio en forma objetiva, que esas violaciones actualizan un conjunto de violaciones a mi transcripción de mi, derecho, mi esfera jurídica de derechos y los conceptos de violación describen esas violaciones y están relacionadas con las pruebas. ¿Sí? Y empiezo a redactar mis conceptos de violación. Y es ahí donde se viene la verdadera complejidad. ¿Por qué? Porque el concepto de violación no es. Eh, se convirtió en una especie de, de, de, de, de espacio de la hiperargumentación jurídica críptica del abogado ultra especializado en derecho constitucional. ¿Sí? La ventaja de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios es que gozan de la suplencia de la gente. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo de estructurarlo. Hay quienes utilizan el silogismo como un elemento argumentativo. Premisa mayor, premisa menor, resultado. Premisa mayor, la norma, premisa menor, el acto reclamado, el resultado. Sí, luego entonces. ¿Sí? Hay quienes utilizamos a Tolmín ¿sí? como elemento de argumentación. Hay quienes están utilizando otros de estructuras de argumentación no importa desde mi personal punto de vista lo que tiene que quedarle claro al juzgador constitucional al momento de que hacemos una un concepto de violación es uno establecer claramente ¿sí? la afectación ¿qué me duele? dos, ¿por qué me duele? ¿Sí? Y no me debería de doler en base a esto. Luego entonces resulta esto. No hay escuelas. Debería haberlo, según dice la ley. El que no hay escuelas está afectando... ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¿Sí? sí la autoridad está realizando una omisión, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Se puede? Se puede. Tengo diabetes, no, leucemia. Lo único que tengo es acceso, ¿sí? Al seguro popular. Pero resulta ser que el seguro popular no tiene cobertura para leucemia. ¿Esa es mi culpa? No. no. Los compañeros de la Escuela de la Estratégico de Michoacán han logrado tener amparos para que el cuadro de cobertura del Seguro Popular, entre otros esquemas, les permita a la gente, en aras de la preservación de la vida, bien superior de la Constitución, se le proporcione el servicio. transformamos la norma, transformamos el programa, transformamos la política pública. Pero no a través del enfrentamiento fácil de la norma contra el hecho, sino a través de la integración de la norma con los derechos humanos, a través de una integración sistemática, a través de entender que el discurso y que el argumento son cosas diferentes. El argumento jurídico convence, estructura, es técnico, es científico, analiza las dimensiones del problema y llega a una conclusión lógica y refutable. La técnica del verdadero concepto de violación no requiere hacer kilómetros de, de renglones dentro de párrafos infinitos, sino un conjunto de enunciados precisos, concretos, que identifiquen el problema, en una forma tal que verdaderamente encuadre dentro de los principios de... Primero, de los principios del amparo y dos, de la procedencia del mismo. Para que el juez pueda resolver que se requiere la aplicación, la armonización, la protección de la, la, protección de la justicia de la, de la Unión, para que ese pueblo pueda recibir, disfrutar de lo que constitucionalmente o convencionalmente tiene derecho. Y es ahí donde ya tenemos que entrar a la parte periaguda de la mano. Voy ¿Sí? para efectos eminentemente didácticos, hay más principios, pero voy a ponerles los seis principales, desde mi concepción. Por favor, no asuman que lo que yo digo es verdad absoluta, ¿sí?, porque entonces no sería yo ni un buen maestro, ni esta charla hubiera tenido sentido. La idea de esta charla es que ustedes se lleven un conjunto de herramientas para que después complementen lo que hoy platicamos. ¿Sí? Uno, el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada. ¿Sí? El amparo no puede iniciarse en automático. Así. ¿Sí? Es decir, nadie puede iniciar por ti el amparo, al menos de que seas un menor de edad. ¿Sí? Pero nadie, nadie puede iniciar por ti. El Estado no puede iniciar por ti el, el, el eso, ¿Por qué? Porque la afectación es a ti. ¿Sí? Nadie puede iniciar por ti el amparo. De ahí entonces que el principio de iniciativa, es decir, mi acción, mi voluntad a instancia, es decir, mi actividad jurisdiccional de mover al órgano de jurisdicción. de parte agraviada, parte agraviada. Es decir, resiento, recibo una afectación directa a mi, a mi esfera jurídica de derechos. ¿Sí? Parte agraviada, en forma directa, personal. ¿Sí? Principio de existencia de agravio personal y directo lo que decíamos, el tema del discurso del presidente, o del memorándum, ¿sí? Para que exista el amparo, el acto reclamado este tiene que ser cierto y objetivamente verificable, ¿sí? El acto reclamado y la afectación tienen que ser reales, objetivos, verificables, existentes, y que sobre todo, y que sobre todo puedan subsumirse dentro de la sentencia constitucional, ¿sí? Oye, tengo, la, de, tengo el temor de que, la, de que Morena vaya a querer promover una legislación para que el presidente se perpetúe en el poder. ¿Puedo promover el amparo? No. Porque es subjetivo, especulativo, no es objetivo y no parte de, una, de, una, de, de, de, de un acto legislativo verdadero, cierto. Es decir, no está en comisiones, no se ha puesto a consideración el Congreso, no hay nada. Estoy pensando, alucinando, pensando ¿sí? que hay alguien que se quiere reelegir. Tiene que ser objetivo, real, cierto, verificable y objetivo el acto reclamado y la afectación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los elementos que van a estar sujetos a la prueba del proceso constitucional. Porque son los elementos que van a ser subsumidos y analizados por el juez constitucional al momento de resolver el amparo. ¿Por qué? Porque sobre esa base van a gravitar principalmente el elemento probatorio. Nuestra carga probatoria, es decir, nuestra actividad probatoria dentro del proceso van a gravitar en torno a la existencia de la grave personal y directo. ¿Sí? Tres principio de definitividad. El amparo no es para cualquier cosa. ¿Sí? Como comentamos, es